Chavales, muy buenas, estoy en Castellón, he venido a participar en el Gigante de Piedra, posiblemente la prueba de ultramaratón por mountain bike más dura de toda Europa. Son 7.000 metros de desnivel, 200 kilómetros y además un terreno guapo, guapo, guapo. Hemos venido cuatro de Zaragoza, Jorge Jurado, Mario Gracia, Javi Amo y un servidor. Y a mí, por suerte, mis amigos de NutriNoves me han pagado la inscripción. Es de bien nacidos ser agradecidos y hemos venido aquí a haceros una visita, pero ya veis, están cerrados, trabajan casi menos que yo. Bueno, ahora subimos a la alcora a coger la, el dorsal, la bolsa del corredor y a ver el ambiente que hay por ahí. <risa> Parece ser que somos 400 locos que estamos inscritos. Mañana salimos desde aquí a las 6 de la mañana. Hemos dejado las bicicletas aquí en este pabelloncito. El año pasado no nos dejaron por el tema de Covid, pero este año Covid free. Pero son 7.000 o 6.000 o 6.000. No, son 6.500, no, hombre. Vaya, Vaya, sí, me para que... Se te llena la boca, ¿eh? 8.000, 8.000. ¡Toma ahí! ¿Qué pasa, Javi? Muy buena. Oye, ¿cuántas ultramaratones has hecho? Y así largas de larga distancia, tan gordas como esta, igual ninguna, ¿eh? Pues la dolorosa y está. Y Voy ya está. Y lo más importante, ¿me vas a esperar? Venga, no. Seguro no, seguro lo firmas. ¿Seguro? Eh, mira, mira a ver qué está grabado. Estoy cruzando los dedos así <risa> sin que me vean nada, cabrón. La idea es llevar un mecánico al lado. Qué cabrón. ¿No te fías de los mecánicos de tu bici o qué? Sí, va perfecta. <risa> sí. Recién sacada de bici Marker. ¿Eh? <risa> Muy buenos días, las 6 menos 10 de la mañana. Faltan 10 minuticos aquí para salir. La gente ya está nerviosica Mira, mira, ahí todos colocados, todos preparados. Nos hemos juntado unos cuantos de aquí de Aragón. Mira, mira los de, mira los de Caspe. Ey, un saludo. ¿Qué tal? Vuestra primera gigante. La primera gigante que hacemos, a ver si la acabamos y, ¿Y tenemos suerte. ¿Cuántos venís? Cinco, de Cinco. joder Cinco yo, yo, yo, con la familia Pues suerte, Me, que la terminé y sin problemas Igualmente casi, casi no te encuentro Mario, casi no te encuentro Como eres tan pequeño ¿eh? ¿Tienes miedo o qué? No, ni gota ¿Y tú tienes miedo? No <risa> Tienes cara de que Nos sí ahora. <risa> ah, la, la. Yo creo que 400 no estamos 200. No, no, aquí estaremos sobre unos 200 o 200, sí, 250. ¿Y aquí, aquí quién va a engañar a la gente aquí? Cuando ya está mejor. ¿eh? ¿A ti quién te ha engañado? ¿Tú? ¿Este? A ver, a qué, a ese, ese. <ríe> Ha salido el sol, eh. Ha amanecido. ¿Cuántos kilómetros llevamos? ¡Oh! ¿16 16 kilómetros y 840 metros de nivel. ¿Cómo lo ves, la gigante? ¿Qué te parece? Uy, la verdad qué guay, tío. Primeras impresiones. Hombre, pues bien para sendicas de bajada. Luego pista así con piedras. Pero a que a que muy llevable. A ver, bien, sí, muy bien. Pero como no esperaba con mucha piedra. Mira, mira, mira, mira. A ver. Mira qué bonito, mira. Mira qué chulo, pues hasta ahí arriba, a la más alta montaña vas a subir. Está muy guay el paraje, eh. Está molado. ¡Dale, cuidado, dale! ¡Vaya, ¡No ha pasado! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Hasta todo controlado! con chocolate, con cobertura por encima de, de chocolate y de ser. ¡Ah! ¡Mira, mira! mira qué río más guapo, mira, mira. Ya voy calado, Ya estás mojado. Ya vas húmedo. Va, Venga, Fernando. Os traigo un poquito ah, guapos, eh. Que sitio más chulo. ¿Cómo estoy gozando? Espera que me ha caído. ¡Ay! ¡Ay! A ver. Ciclo retransmitiendo desde mitad de gigante de piedra. Una de las maratones más duras del mundo. Javi. ¿Esto te parece duro o no es duro? Es duro, es duro. Y llevamos. ¡Calla! Y llevamos 38 kilómetros, dos horas y media y un desnivel de 1550 metros. Y así, a base de andar, nos está cundiendo poco. Hemos bajado una senda muy guapa, llegando a un río. ¿Y algunos ha caído? ¡Pan! ¡Pan! ¡Ay, va, ahí va! ¡Ay, va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, que me ¡Oh! va. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? El Gigante de Piedra, una carrera muy larga pero dura además en la que he basado toda la temporada, todos los entrenamientos, todas las carreras, todos los sitios que he ido ha sido como para preparar la Gigante. Hay que tener en cuenta todas las pequeñas cosas y el jueves por la noche a última hora en casa me preparé toda la equipación y todas las cosas que me iba a traer, todo bien pensado y calculado. Al final iré con mochila y con camelback, la GoPro, la mini bomba imprescindible por si pinchas, con cinta americana, multiherramientas, importante con el multiherramientas, que lleva troncha cadenas, llave para los radios, llevo instaladas una, unos airlines tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera así que no voy a poder llevar cámara de repuesto pero sí que me llevo un par de setas y un cúter para cortarlas en 200 kilómetros de montaña se te puede quedar la cadena más seca que la mojama así que un botecito pequeño de aceite y no podían faltar geles y barritas Nutrinoves es mi copatrocinador de la gigante de piedra 2022 y 2021, así que confío en él para barritas, geles, longo gel, barritas. Salimos de noche, así que es imprescindible gafa fotocromática. Estos son unos Pelizumi con acolchado en gel, tanto en la palma como aquí en los nudillos. Igualmente los calcetines. Tengo varias marcas de calcetines en las tiendas, tengo calcetines molones, pero estos en concreto, los Ural, tienen como una especie de esponjilla como de acolchado aquí en la planta del pie, que a base de kilómetros y kilómetros de apoyar, pues te hace también que sea un poquitín más cómodo. Mayor de Ciclos Almozara con todos mis logos, mis patrocinadores. Camiseta interior Spew Profit. No voy a utilizar el culo que va marcado como almozara, voy a utilizar este, que es el modelo Roca de Skoll. ¿Vale? Es un culote que la verdad que me va muy bien, me aprieta bastante, me sujeta los músculos y he ido en las últimas carreras y estoy encantado. Y una cosa que se me olvidaba, súper importante, el pito. Aquí en el camelback llevo un pito para que si me caigo por un barranco... Avituallamiento de kilómetro 60. ¿Han parado mucha gente por aquí o qué? No, no, no, 30 como mucho. eh 30. Javi, que vamos el 30 eh. tú. Vamos, vamos, que se nos va el día. Otra vez andando. Va a parecer que vamos más andando que montados en bici. 84. Llevamos 6 horas de, de prueba y 3.500 metros de desnivel. Vamos de camino hacia Puerto Mingalbo. Es la subida más dura y más larga del día. Allá atrás he dejado estos de luz de Z, pero nada, me van a pillar enseguida. Ya, magos de calambres. Y, y bueno, se, se empieza a estar un poco reventado. Ay. Mira, mira que viene por aquí. Algo a la cámara, espera, ¿sabi? No te paras en los habitamientos, cabrón. Sí que paró, pero menos. Si no fuera porque llevo 6 horas con la bici me faltan otras 6, estaría de puta madre esta. Bueno, creo que voy bastante mejor que el año pasado. He hecho mejor los deberes, he entrenado menos, pero me he cuidado un poco más. Aquí, Javier Jimeno pautas he hecho una recarga de glucógeno buena ayer y hoy, a comer muchos geles, muchas barritas cada hora, un montón de gramos de carbohidratos ah, no? bueno, chavales, esto es la subida de Puerto Mingalbo ¿Qué te voy a ir, sabes? buena. Ah, que es tuya, es tu frase así cogemos aire acabamos de coronar el puerto de Puerto Mingalbo eh, todavía no hemos coronado. Tenemos que llegar al pueblo, comemos pasta y luego arriba subimos. Hey, suscribiros a su canal, curado viques Suscribir sus. We're Bueno, ya ha pasado un día entero y casi casi estoy medio recuperado. La Gigante es una prueba muy muy dura, si te inscribes tienes que ir muy entrenado, muy preparado y, y tener ideas, las ideas muy claras. De los casi 260 participantes, al final terminamos 140. Entonces, es una prueba que no está hecha para todo el mundo. La organización muy bien, de 10 como siempre, muchos habituamientos, bien surtidos, hubo de todo, para los acompañantes también les dieron paella eh, muy buen ambiente, bien marcado este año me encontré al principio un poquitín más fuerte eso de ir con tres compañeros, ir en grupeta la verdad que te hace venir de arriba hasta el kilómetro 100, hasta Puerto Mingalvo, la verdad que muy bien luego de ahí para adelante me fui para abajo, tuve una crisis brutal estuve a punto de pararme, a punto de abandonar no me iban las piernas, no me iban las fuerzas pero bueno, poco a poco, bien de gel, de comida, intentar parar un poco y descansar Y te viene el cuerpo otra vez arriba Son 14-15 horas de, de carrera y te puede pasar de todo Ríes, lloras, estás contento, estás triste, el cuerpo está a tope, el cuerpo se viene abajo La verdad que es una sensación única que pone a prueba tu cuerpo, tu mente y tu espíritu Bueno chavales Gracias por ver el vídeo, darle like, suscribir, compartir. Nos vemos en el próximo y yo me quedo aquí recuperando de la gigante. Mira, mira, mira cómo están, Mira, mira, mira, mira, mira. la